And, uh, beautiful. Life Todos nos disponemos en un estado relajado, vital, Close eyes. cerramos los ojos Inmediatamente, to sentimos que la conciencia viene hacia sí misma. La conciencia viene hacia sí misma. Relance. Se relaja. relaja. Relaja y siente cuál es qué estado, en qué estado está tu conciencia. ¿Quién está sintiendo a nuestra conciencia hoy? Nuestra There. La conciencia sí, se observa sí, a sí misma y se experimenta a sí misma. En este momento, our consciousness. En el momento presente sentimos. Nuestra conciencia. Habitualmente nos enfocamos en otras cosas, pero ahora principalmente nos enfocamos en nosotros mismos. Podemos sentir que la conciencia se vuelve el centro de la vida completamente. Experimenta no fijarte en nada más y solo mantenerte en el momento presente. La conciencia se funde con el cuerpo de chi. La conciencia y el cuerpo de chi se vuelven una completud, una unidad, y en esta unidad nos mantenemos sintiendo que la conciencia es el centro. Nos mantenemos principalmente enfocados en el estado de la conciencia. Siente que la conciencia, el cuerpo de Chi y el universo se funden juntos. No hay dentro y no hay fuera. This is infinite vast entirety. Es una completud infinita. In this entirety, you can experience your chi body. chi. You also experience. Y también puedes experimentar todo el espacio universal. Pero te mantienes sintiendo que tú eres la conciencia pura. La conciencia pura se mantiene siendo el centro del universo. Ese centro no es un lugar. Es un estado. Ese centro significa que en esa complejidad infinita es el principal foco. El ser se enfoca en sí mismo. Esto significa que la conciencia pura está en todo el espacio. No está solo en un lugar. So when we say consciousness is the center of the universe, mm -hmm. and you don't think it is. When we say it's a level. It's a level of no the existence. Your consciousness, this level, of the is highlighted in the whole universe. En ese nivel ilumina todo you can el espacio experience. universal. Tú lo puedes experimentar y darte cuenta en el momento presente. Si no estamos en ese estado, por uh, ejemplo, we nos focamos en la emptiness de la universidad. Si por ejemplo nos enfocamos en el vacío del universo, el vacío del universo se volverá nuestro principal foco. Y entonces el espacio vacío será el centro. Focus on the empty space, very, very deep. Y si nos enfocamos en ese espacio vacío muy profundamente, quizás la conciencia no se conozca mm -hmm. a sí misma, pero se enfoca en ese espacio vacío. No, no. In entonces, la conciencia se enfoca a sí misma y se conoce a sí misma en ese espacio. Infinito. Cuando la conciencia se enfoca a sí misma, es el principal foco, es el centro del universo. Si tú te enfocas en el cuerpo, quizás te olvides de tu estado de conciencia y te quedes en las sensaciones del cuerpo. Incluso aunque sientas el cuerpo, puedes conectar con el espacio universal. Pero las sensaciones del cuerpo se van a volver el centro del Universo. Y entonces vas a experimentar diferentes niveles de estados. Si tú te enfocas en las sensaciones del cuerpo, quizás algunas veces la conciencia quede limitada en el cuerpo y no pueda conectar con el espacio universal. Solo se mantengan las sensaciones del cuerpo y la conciencia así queda más limitada y fijada en el cuerpo por supuesto en esta situación es posible también que se in, conozca a sí mismo conoce el cuerpo el espacio you know vacío y al mismo tiempo cono se conoce a in sí misma en esa situación Dos niveles. Un nivel está principalmente en enfocado en las sensaciones del cuerpo. La conciencia queda atrapada en las sensaciones del de cuerpo. La el otro camino es enfocarse fundamentalmente en la conciencia pura. La conciencia se reconoce en el cuerpo, se disfruta a sí misma y se da cuenta de que está en un estado despierto. Las sensaciones del cuerpo se reflejan en mí. Yo y el cuerpo somos uno. En este nivel, le podemos llamar la completud de conciencia y del cuerpo. Es un alto nivel. En el momento presente. Estamos en el estado de integridad o completud. Sentimos que no hay dentro, no hay fuera, vacío. Realmente hay muchos niveles. Ahora, primero vamos hacia nuestra conciencia pura. Nos mantenemos en este estado puro, la conciencia no le importa nada más, solo nos mantenemos en este estado. knowledge hoy compartiremos con el conocimiento y además experimentaremos el de cómo me incluye poder ir más allá de las emociones y transformarlas y sanar problemas mentales y emocionales. Voy a guiarlos a todos a vivir esta experiencia y esto es muy importante. Nos relajamos. Nos enfocamos en la conciencia pura. La conciencia pura se conoce a sí misma. Este estado es un estado de despertar al que llamamos en chino, Min Yue. You when you ¿Lo sientes cuando estás Literally, en este estado? Other que naturalmente dejas? Los otros apegos. You forget your house, your car. Te olvidas de tu casa, de tu coche. All your giving. De tu el trabajo, people, de las otras personas, de las relaciones. You forget all other things, all. Te olvidas de todas las otras cosas, se vuelven ligeras, porque estamos enfocados. Y por tanto, las otras cosas no son demasiado importantes para la conciencia. This is not the main point. Este no es el punto más importante. You change your focus. This focus already goes beyond all the other level. Cuando estás enfocado, este foco Another puede ir más allá de todos los otros niveles. Focus. All are based on todos los otros focos dependen de los órganos de los sentidos y del marco de referencia. Por ejemplo, si tú piensas en algo, eso está relacionado con el marco de referencia, si vienen algunas ideas. Si en tu consciencia, You some sí, en tu conciencia aparece alguna it imagen. And... Eso viene de una impresión ocular. If you body inside, si tienes una sensación from interna, from es porque estás enfocado en las sensaciones del cuerpo. But now you come Ahora estás en otro lugar, en un lugar de alto nivel. Esa es la fuente de todos los órganos de los sentidos. Tú estás en el nivel en el cual, ¿quién es el que piensa? ¿Quién es el que mira? ¿Quién es el que escucha? ¿Quién es el que es ¿Quién es el que, es? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que, el que degusta? ¿Ese, ese quién es la fuente de todos los órganos de los sentidos y de todos los pensamientos. Hemos llegado a la fuente, y esa fuente es el estado puro. Cuando la conciencia está en la fuente, desde ahí se expande y se enlaza o conecta con el marco de referencia, los órganos de los sentidos, Six la conciencia puede separarse en seis aspectos. So say, when the pure source, Cuando vamos a la fuente, la conciencia se the, observa a sí misma en el estado minuel, mind. nosotros All podemos ir progress. más allá de todos los And órganos that that de los sentidos thought. y de todos los pensamientos. So Vamos más allá de las sensaciones. Vamos al observador puro. Yeah, very nice. Está muy bien. We change the focus. Mm -hmm. Cambiamos el foco. We also y vamos más allá de todos los otros focos. En este nivel, naturalmente, sentimos se que todos los apegos o fijaciones o atrapamientos de los otros niveles y aspectos se van haciendo cada vez menos y desaparecen. Cuando perdemos este estado, y quedamos atrapados en los órganos de los sentidos, pensamientos del marco de referencia, si something hay something like. ah, de repente algo change. cambia algo que no nos gusta so entonces podemos the ir they más they allá de them. todos los apegos they the rhythm, vamos the vamos más allá de las razones que crean emociones y de repente las emociones fijas ya no suceden porque estamos más allá de las razones que argumentan las emociones, no hay razones. Y experimentamos muy claro, algo muy puro, muy claro, un estado muy pacífico de, de Min Jueh. De es característica de, de Min característica de Even, Son estas muy uniforme, pure. muy puro, even, muy uniforme, fearful, aware, most fearful. Fearful reflects fearful. consciente, está en sí, sí mismo, careful. se refleja a sí mismo. That is pure, even. Ese estado es muy puro. And the basic of the bed, Cuando este estado básico, very pure, very even, this basic of the bed, muy puro, muy uniforme, muy estable, so here, aparece. Todas las otras características aparecen, no puedes sentirlo, el interior está muy puro, bueno, muy estable, muy uniforme, naturalmente está equilibrado, muy pacífico, armonioso. Very, very muy, muy relajado. Es muy libre. You can feel. You are liberated from all. Uh, uh, texumens, uh, a of habits. No uh, podemos sentir que podemos ir más allá de todos los órganos de los sentidos y del marco de referencia que crea todos los viejos hábitos, no podemos dar cuenta y no necesitamos pens pensar no necesitamos pensar usando el marco de referencia, solo lo experimentamos. When you come at this level, Cuando tú llegas a este nivel, vienes a este yeah. nivel. Injustice. Estás en estado Mindue. You cannot anything from no puedes apegarte a ninguna cosa con los órganos de los sentidos. Some colors, si tú te apegas a algún color, a, a, a, eyes, a alguna forma del, que proviene de los ojos, de la visión, no te no, no quedes atrapado. No puedes quedar atrapado porque yourself. estás en el estado puro, estás disfrutando de tu propia conciencia estás disfrutando de ti mismo. Some colors no necesitas usar tus ojos para ver algún color o alguna forma. Yo you see some colors for Incluso me. aunque abras los ojos y veas colores sí, y formas, no te apegas. That's not the focus of your, no te apegas a ello porque no estás enfocado en eso, sino que estás enfocado a your, a, your a your en la conciencia en sí misma. Si la conciencia se mantiene en ese estado, las otras cosas se reflejan directamente en ese espejo puro. Y tú, y a ti no te importa. Realmente. Si escuchas alguna voz o música bella o algún sonido exterior, perros o gatos. Tampoco te importa. Estás en tu foco interno. Te mantienes en ese estado puro y estable, uniforme, despierto. Eso sucede. Naturalmente sucede. Los sonidos van y vienen, aparecen y desaparecen. La luz también aparece, desaparece, como una ola. Todo. Es solo natural. Naturalmente se refleja en nuestro Minyue puro. Pero Minyue no le importa. No se apega. Minyue puro se vuelve un estado puro y estable. The, Las sensaciones del cuerpo son reflejadas en Minyue. Min el cuerpo está en Minyue. Todo el mundo es, natural, el universo, y la sociedad y el universo está reflejado y se funde se con Minyue, un constituyéndose una unidad. Pero tú te mantienes en ese nivel de a, yo he, puro, disfrutando de ti mismo. Es, es, es ti. Todas las cosas están reflejadas en ti, aparecen en ti, pero no te apegas. Todas las cosas aparecen y desaparecen. Nosotros somos mingyue puro. Aromas, sabores aparecen, pero sabemos que son solo sensaciones. Vienen hacia se van naturalmente. Nosotros estamos en estado mingyue. La información provoca el marco de referencia. Y el marco de referencia es activado. Aparece algún pensamiento, pero también desaparece solo here. estamos en el estado puro de Mingyue, y no nos apegamos a ningún pensamiento don't have don't fix on the thoughts. no nos quedamos fijados o atrapados en el I pensamiento fix on any judgments. Tampoco quedamos fijados en ningún juicio. Solo llega la información y no continuamos disfrutando del Estado. Nosotros somos conciencia pura. Nosotros somos o estamos min yue. Todas las experiencias de los órganos de los sentidos Always change the Cambian todas en like micro, many clouds Como algunas nubes in the blue sky. en el cielo azul. Like many stars como in the of the las estrellas en el espacio universal. The pure sky In your space, el cielo in your, your space. y el universo siempre están en un wow. estado puro That's Nubes, estrellas? They are changing, moving. The mind. se mueven están cambiando no nos importa The se mueven y cambian por las leyes del universo siguen naturalmente las leyes del universo nosotros solo sabemos de esto si nos quedamos quedamos fijados en las nuestro marco de oh, referencia yeah. empieza a comparar y a juzgar. Y empezamos a tener ideas fijas oh. para controlar la transformación. ¿Quieres encontrar a alguien? ¿Cómo encontrar a alguien? a alguien? y queremos, trans, queremos controlar el universo, control o alguien, world. cuando queremos controlar el mundo natural, la naturaleza, And you will be, you y, y entras en el your estado fijo, y entonces te olvidas alone. y pierdes dejas ir la conciencia pura y quedas fijado en las from. otras cosas. They si tú te quedas fijado, apegado, atrapado en algo, the will y entonces Even comienzan a aparecer you know, emociones. So, yourself, uh, your country, but you change your main focus. You know Incluso or, aunque estés en ti mismo, Si tu foco está en las otras cosas te enfocas principalmente en, en cosas them, y entonces van a empezar Now a surgir you know más fijaciones your cuando conocemos But el cambio se empieza a ser el centro si nos enfocamos stronger, stronger en alguien, main focus. vamos a quedar, este foco se va a hacer cada vez más fuerte, y esto hace perder el estado de oh, Min y quedamos en las otras cosas. Otras cosas que se han convertido en tu atrapamiento, y entonces las cosas empiezan a ser nuestros apegos. La persona va a ser nuestro apego. Y nuestra vida va a quedar fija en eso. Cuando estamos en el estado minyue puro y estable, las fijaciones, los puntos fijos, comienzan a desaparecer. El foco de las otras cosas. Comienza cuando tenemos fijaciones. Nos enfocamos en las cosas. Nos quedamos fijados. Y eso queda fijado en la conciencia y va perdiendo. Va perdiendo su estado centrado y armonioso. The and y entonces, In this kind of situation, al final los apegos te controlan. Y en esas situaciones, if you like cuando cambian change, los apegos, if you don't like the change, si te gusta o si no te gusta, van a cambiar. Um, you will be y entonces cuando no te gusta, pues estás infeliz. Cuando a ti te gusta algo, no te Pero las leyes del universo hacen que todo cambie todo el tiempo. Como nuestra propia vida como el mundo natural. Todo va creciendo, todo está cambiando. También vamos a morir. Es un proceso. Si nos quedamos fijos en el cuerpo físico, It is Cuando eres joven eres fuerte. But the laws like Pero las leyes mm -hmm. no son así. Tú querrías Only estar siempre people people. joven. Older. The the Cambias y te vas And haciendo mayor know. y no, no puedes controlar. Y son, son las leyes de la vida, las leyes del universo. Y cuando, y cuando quieres controlarlas, empieza a ser el interior, se vuelve rígido y comienza a surgir el miedo. It tends to come to the pure Ahora estamos en Did el observador puro, yes. y vemos que todo cambia. All the grammar, into Toda la vieja información viene del marco de referencia o de los órganos de los sentidos. Todo está continuamente transformándose. Si nosotros no nos apegamos, naturalmente aceptamos... Continuamente estamos aceptando nuestro estado. Esa es la verdadera I just aceptación, la self. completa aceptación. Nos mantenemos en el estado puro y estable, uniforme. Esto es muy simple. For, to go beyond the emotion. Es muy simple ir más allá de las emociones, uh, only go beyond the phenomenon of no, no solo go beyond ir the, más allá de los, the del fenómeno emocional, sino ir más allá de lo que crea las emociones. No De las razones que crean, no hay ninguna razón para tener rabia, no hay ninguna razón para odiar, tampoco hay ninguna razón para estar preocupado. Tampoco hay ninguna razón no, es para estar feliz. Nos mantenemos en la Fuente Pura. Estoy en la grupo. en For the world of consciousness community. Tenemos un grupo WeChat de la comunidad de conciencia mundial and everyone says, y todos los días practicamos the for the world of consciousness la meditación del campo de conciencia mundial. In, in this, uh, the world, consciousness field. The uh, meditation for a with the world In this world, the consciousness world, the consciousness field, in this the consciousness field, in todos entran en este estado de conciencia. Dejan de usar el marco de referencia para juzgar, comparar, pensar. es Siempre estamos pensando y juzgando Pero, viejas ¿cómo historias. Pero ¿cómo podemos ir más allá y cambiarnos a nosotros mismos, bien. ir más allá de todos los patrones viejos? Sí, bien, Your consciousness you comes to the mean mm -hmm. level. the La conciencia in en el estado Yeah, I saw. Every day, there are some people share experience. And todos los días, algunas personas comparte su I a través de las really have a some good chance estamos, que ustedes realmente están empezando a tener buenos cambios. Algunos cambios son muy rápidos. Algunas personas sí, ya, ya pueden, ya están en ese estado de conciencia puro, estable, durante largo tiempo. Muy estable. Cuando los órganos de los sentidos y el marco de referencia comienzan a crear problemas, algunas personas se dan cuenta y rápidamente regresan al estado minyue. No se pierden a sí mismas. No se pierden a sí mismas en el marco de referencia, ni en los órganos de los sentidos, al recibir la información, cualquier información. No se apegan a nada y se mantienen o se vuelven a un estado libre. Se liberan a sí mismos. Se liberan de los atrapamientos, del marco de referencia y de los órganos de los sentidos. Se vuelve el ser puro, puro, estable, pacífico, armonioso, libre. Of of what I said. No piensas en las palabras que estoy diciendo, sino que entra en ese estado. No te quedes en las palabras. Entra. Siente, yo estoy pacífico que No, no, pienso, no. No estoy en mis muy pensamientos. Pure, Mi yue es muy puro, uniforme, está en sí mismo, en un estado despierto. Cuando pienso esto, inmediatamente paso del estado del pensamiento al estado. No hay palabras, no hay pensamientos, solamente experimentamos. un estado puro y estable, uniforme, es un estado muy bello. En, el, uh, group. en nuestro grupo de WeChat, Some shared, uh, uh, very good. algunas uh, personas compartieron experiencias muy no, buenas. Y reconocen esas fijaciones still, en el strong. marco de referencia pero se mantiene I en ese estado minyue puro. Thank her, the master position, very stable. You already have it. se mantiene en ese estado centrado, en estado the de maestro, thing. muy estable, más allá de los viejos hábitos. you so fix on something, fix yeah. on your soul. Los viejos hábitos continúan juzgando, surgen algunas fijaciones en las sensaciones del cuerpo o en los pensamientos. Algunas, en algunos momentos nos perdemos en los apegos a los órganos de los sentidos o al marco de referencia, a los juicios. Y surgen conflictos. Y otras veces estamos en el estado de Minyuepu. Si vamos haciendo este proceso una y otra vez, Time. Puedes comprender yes. que todos los niveles yes. suceden al mismo tiempo pure, y entonces te das cuenta de que yo soy el estado puro de la mente estable presente en el momento presente las cosas no te importan todo tipo de sensaciones superen suceden pero no te importan todo tipo de sensaciones Solo disfrutas de tu estado puro y centrado, Mingyue. Esa es, es la manera fundamental to all the emotional de ir más allá de todas las emociones o las referencias emocionales. Esta es la forma de sanar completamente los problemas. Hay muchas maneras de transformar las emociones en diferentes niveles. Por ejemplo, por ejemplo una emoción se transforma en otra emoción. All kinds of other emotions. La felicidad se transforma en otro tipo, en muchos tipos de emociones. Todos feel emotional y todo sucede en ese nivel emocional. No puedes completamente sentir problemas emocional. Yeah. Can make your emotions better. Yeah, y ahí no puede sanar oh, completamente los problemas emocionales. Poder mejorarlas. Other emotion, make one, other y puedes transformarlas emotion in, en emociones más positivas y las emociones negativas disminuyen. para el pensamiento lógico aparece y el pensamiento lógico entiende las emociones, entiende la vida y las emociones se van haciendo menos. Ese es el camino de muchos psicólogos. Those can be changes in both level framework. van generando cambios en el nivel del de, marco de referencia, de los pensamientos del marco de, so de referencia. The more flexible, el marco de referencia entonces se va haciendo más flexible, pero no cambias the completamente emotional las personals. emociones, no cambias completamente you los problemas emocionales. De esa manera es difícil liberarse de las fijaciones Porque, de level your, level and, uh, Porque los otros niveles suceden en ese marco de referencia y en el nivel de los, de los órganos de los sentidos. Only Oh, Únicamente yendo a la fuente, ahí te das cuenta de Maybe que realmente eres libre. I nothing. Nothing. Yo no eh, controlo nada. Nothing fix me. Nada nothing puede fijarme me. a mí, nada puede controlarme. I don't compare with anything. Yo no me comparo con nada más. So no judge, make the judgment, make blockages. Los juicios crean bloqueos. No compare. No compare. No judgment. No juicios. So, no complain. No, por no tanto no worry. hay quejas, ni hay no preocupaciones. Fear. No hay miedo. No anger. No hay rabia. In like, the ever day, the word of consciousness, the meditation. Todos los días en esa meditación de conciencia mundial, The five esa meditación de cinco minutos, I, many times I this I a, mantengo uh, Menina, I. A voice message. Y, y envío mensajes de voz y quiero que esa información guíe a todos para que puedan experimentar si el marco de referencia para que el marco de referencia descanse y que las fijaciones se calmen. Y los hábitos fijos se hagan cada vez menos hasta desaparecer. Nos damos cuenta de que realmente estamos ahí, meditar, aunque sea unos pocos minutos, está bien. Nos enfocamos en el momento presente y en el momento presente todos somos libres, puros, en ese estado puro de conciencia. Nosotros conectamos juntos. Y las conciencias conectan y generan una resonancia mundial, una resonancia de conciencia pura. Eso es a lo que llamamos corazón a corazón. Yeah. Pure consciousness. Marge, Las conciencias puras se funden juntas. Mm -hmm. This level, this bed, longer, longer, Cuando nos mantenemos en este nivel y en este estado durante largo tiempo, uh, very, very muy muy, muy relajados, disappear. incluso la intención desaparece. Al principio hay you intención. Pero luego es solo estar en este nivel. este nivel. Y cuando realmente estamos en este nivel, relax, relax. cada vez más relajados, olvidaremos la intención. Solamente estaremos en este estado. Y nos damos cuenta, yo estoy en este nivel, estoy en este estado puro. No necesito mantener este estado. O encontrarlo. Y vamos muy profundamente a un estado muy profundo e infinito, pacífico. Nosotros sentimos que somos uno y el universo. Uno con el universo. El miedo desaparece. Desde lo más profundo del corazón no hay miedo. Nada nos preocupa. La vida ha sido liberada. Cuando entramos en este estado, no hay emociones, pero aparece el amor universal. el El estado de amor universal, ¿qué es? Es el estado puro e infinito de amor. This is is good for Ese estado de amor universal es, es bueno para todo y solo crea armonía, ¿no? crea belleza. This show the reality, show the truth of este estado nos muestra la realidad. Nos muestra Bien, la verdad. Bien, en este estado puro de amor universal, nosotros vamos a observar el espacio interior de la cabeza. Observamos el espacio interior del cuello. El interior es un espacio infinito, puro y armonioso. Oh, Observamos el espacio interior de los hombros y brazos. Observamos el espacio interior del pecho y del Dante en medio. Siente que el campo de conciencia se funde en ese espacio a un nivel muy sutil. El campo de conciencia, nuestras conciencias conectadas juntas, en ese campo de conciencia pura va al interior del espacio del pecho y el espacio interior del pecho se funde en el campo de conciencia pura. Pure Ama ese estado de conciencia pura, pacífica. La transformación, la healing. La transformación y la curación, sanación, está sucediendo en el momento presente de forma natural. El campo de conciencia va al interior del abdomen, se funde con el espacio interior del abdomen y el espacio interior del abdomen se funde con el universo. Muy puro, muy uniforme y estable, vacío. The El campo de conciencia mundial in nervous system. va al sistema I nervioso central, a la columna vertebral. A la médula Merge vacío se funde con la espalda alta, se funde con la espalda baja. Merge. El campo de conciencia mundial se funde con el espacio interior de los glúteos, caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Relajados, vacíos. Uh, consciente, el campo de conciencia pura se funde con todo el cuerpo y siente el estado de amor universal. Todo el cuerpo en su espacio interno se funde en el campo de conciencia pura infinito se funde con el espacio puro del universo. Infinito. Sentimos que nosotros somos el campo de conciencia pura e infinita, relajados. Nosotros estamos en ese estado infinito, de completo. Mantener este estado durante mucho tiempo lo mejora. Mantener this is the day, in daily life. Mantener este estado en la vida diaria. Todo el tiempo. All the emotions. emotional blockages, manteniéndole todas las emociones, no los bloqueos emocionales, no problema. problemas mentales no problema. que provienen de las fijaciones, no activadas por los órganos no de los sentidos y el marco de referencia. Ahora vamos más allá de todas las razones que generan los problemas mentales. Y nos mantenemos en la fuente pura. Disfrutamos de la completud de la vida pacífica. Cuando estamos en este estado de forma muy estable y se vuelve este estado muy estable, podemos usar los órganos de los sentidos y los pensamientos sin generar bloqueos y podemos usarlos libremente en la vida cotidiana. Bien, sostenemos la bola de chin, elevamos la bola de chin, por encima de la cabeza, vertemos el chin. El chi va a través del tantien en superior. Cuello. Tanti en medio. Tanti en bajo. Cubrimos con las manos tu chi en el ombligo. Siente yeah. originalmente yo soy mi yo puro. Yo soy muy pacífico, muy armonioso. Bien separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio y suavemente movemos el cuerpo sintiendo la vida libre el corazón libre Vamos más allá de las emociones, no nos fijamos en las emociones. La vida se vuelve muy flexible. Movemos el cuerpo. Cuando la conciencia se vuelve libre, todo el cuerpo de Chi fluye bien, el Chi se vuelve muy abundante, fluye bien y todas las funciones se vuelven a un buen estado. Y luego, pues practicamos los métodos nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero justamente desde este estado, desde el estado minyue puro y profundo.